No hablo solo de Carlos Dimis, sino a todos en general. Nos gustaría escuchar un poquito de todos este, Hola, si se pueden poner cómo les cámara. fue, qué opinaron. Pues, pues creo que fue un curso eh, bastante interesante, como bien lo habían comentado. Por ejemplo, en nuestro caso, y hablo pues a título personal, ¿no? Este, que ya trabajamos en, en una escuela, en, un, en algo ya establecido, este, ya con años, digamos, de experiencia. Sin embargo, creo que varias de las situaciones que presentaron eh, nos van a servir mucho, ¿no? O sea, hemos estado detectando situaciones que podemos ir mejorando y que no habíamos visto, ¿no? Eh, como decían, porque a lo mejor habíamos tenido éxito así como estábamos y, y ya no nos permitíamos ver más. Sin embargo, este, con todo esto que nos han eh, pues, brindado, eh, nos estamos dando cuenta de que podemos, podemos mejorarlo ¿no? y podemos dar un mejor servicio. ¿no? Que ese, ese sería nuestro caso y, y creo que con eso se cumpliría. Pues, eh, ahora sí que la misión de ustedes, ¿no? El que eh, en este caso, pues, se mejore nuestro servicio, ¿no? Tengamos, eh, pues, un mayor éxito, ¿no? En, en la población a la que nos estamos dirigiendo. Esa es mi apreciación y eso es lo que yo veo, ¿no? Lo, lo que estoy sintiendo y lo que, lo que percibí del, del curso. Gracias, Magali. Muchas gracias, Magali. Pues creo que en mi caso es un poco, no lo mismo, pero sí en otras palabras. Fue como a, todo el curso a mí me dio y en general igual, como hemos estado trabajando, digamos, en conjunto. Sí, porque no solo soy yo, sabes eh, es mi Magali, es mi Sirene, es mi mamá. O sea, como hemos estado como trabajando todo el tiempo como en equipo que eso es sumamente importante porque de pronto, aunque trabajamos juntas, eh, no, nos, no nos habíamos vinculado tan de cerca y de pronto con cosas así, con ciertos temas, con ciertos puntos que ustedes fueron tocando, fue como de pronto desmembrar y como de pronto apreciar esos, esas cosas que no habíamos visto incluso entre nosotras como personal, como personales, como puntos de vista. O sea, conocer un poco más a la gente eh, con la que trabajamos, para mí eso ha sido súper rico, eh? o sea, incluso como dice Magali, sí, lo que tenemos, digamos, que trabajar como, como áreas de oportunidad, pero más allá de eso, a mí me gustó mucho como el factor humano, apreciar lo que sí tenemos, porque me ha dado como, nos ha dado en general como muchos puntos de referencia donde sí, donde no y donde todavía se puede sacar más, o sea, como que han surgido muchas ideas y, y, por ejemplo, con los mismos ejercicios, con las eh, entrevistas y, y como a todas esas cosas que de pronto nos han lanzado, pues nos han abierto como, pues la visión. Básicamente es eso, ¿no? Y las posibilidades de ir creando nuevos espacios y nuevas situaciones dentro del colegio. O sea, la verdad es que tenemos que como aterrizarlo, pero ya hay muchas cosas que ya empezamos a trabajar. O sea, como empezamos cosas humanas, como la parte humana, como la parte técnica y como la parte administrativa. O sea, ya empezó a correr mucho de eso. Entonces, pues más bien ahorita nos vamos a tener que sentar a llenar los formatos y a seguir entendiendo muchas de las cosas que ustedes nos, nos, nos dieron eh, y nos lanzaron en general como ideas o como posibilidades, pero para ver también cómo se pueden asentar ahí en la escuela y sobre todo en un área eh, que es la educación, ¿no? Y además, que es como decían, un híbrido. Y de pronto, ¿cómo se puede innovar? O sea, en esas áreas que ya están muy hechas, que ya está muy visto, que ya está muy eh, manoseado en general, ¿qué podemos hacer? Porque hay un montón de, de opciones. Y eso es lo que yo he estado viendo, ¿eh? Como muchas opciones. O sea, por aquí o por allá y por... O sea, ¿por dónde? ¿Por dónde entramos sobre todo? Porque estamos como muy limitadas de... De, de, de tiempo de pronto y también de recursos <ríe> económicos y cómo las generamos, o sea, y, y creo que eso fue o sea, como mi como mi impulso, digamos, incluso a contratar eh, y a comprar el, el diplomado, ¿no? Y traer así a mi gente para mm, como cambiarnos el el punto de donde pensábamos, salirnos como del centro, no como ab abrirnos a otras posibilidades, de otros campos, que es lo que ustedes hacen, ¿no? O Sabernos no como una escuela, sino como una empresa. Entonces sí nos ha abierto, por lo menos a mi mamá y a mí nos ha abierto, incluso no sé, a mi Magali, que de pronto estamos así, que a mi Irene que no entendemos, sí eso me gusta mucho, porque sí nos ha retado mucho a pensar. ¿Se fue, Tania? Sí, sí, es que Entonces, iba a entrar una no, llamada, no pero preocupes. bueno. Pero, pero sí, bueno, mu muchas gracias, Tania. Y si me gusta muchas mucho reflexión, gracias. inspiración, este, compren su libretita para anotar cualquier cosa que se les vaya ocurriendo. Y el desafío que les, de, que les dejamos es, vamos, todavía ahorita no se los pongo, pero vayan pensando la otra semana después de llenar todos los formatos. ¿Cuál es ese primer paso? Para que no se quede en papel, ¿no? Este, aparte de la inspiración, la reflexión, ese pequeño paso que podamos validar y que digan, ah, esto ya lo, me, me sirvió en esto, ¿no? Eh, te agradezco mucho en particular la, la, la, la confianza no de todo el equipo. También nos recomendaste usar, a Silvia, ahorita Silvia nos dará sus apreciaciones pero muchos días, Tania, por la confianza. Y, y de esto final, ¿qué dices? Que aunque sea algo tradicional como la educación, puede ser algo innovador, ¿no? Desde la atención al cliente, al mercado, lo que vamos a descubrir, yo creo que va a ser algo muy... Positivo, este. Muy interesante. Tú y tu mamá, y tu mamá un, un gran equipo también que tienen ahí, así que va, va van a hacer grandes cosas y, y, y gracias por dejarnos formar parte de ello. ¿no? Gracias. No, pues primeramente agradecerles eh, pues, su tiempo, pero sobre todo su disposición y su paciencia porque muchas veces tomamos como que alguna clase de algo, algún diplomado o algo, pero pues ahí queda, ¿no? Y la verdad es que ustedes nos han demostrado Mucha disposición y ganas de ayudarnos y la verdad es que se da mucha confianza y hablan muy bien de ustedes. Ya están ganas de seguir aprendiendo y seguir trabajando en, en esto. ¿no? Y como decían las demás, muchas veces caemos en una como que zona de confort. De, ah, me está yendo bien, pues entonces seguro que estoy haciendo bien las cosas. Y nos cerramos, no vemos más allá tal vez. Y yo siento que a través pues, de la innovación, pues, nosotros podemos hacer cosas mejores, solamente es ver más allá y ustedes que nos ayudan a pues, abrir el panorama aconsejándonos, dándonos opciones. Por ejemplo, en mi caso, yo no había pensado lo de pues grabas videos o interactúas de esa manera con el lado deportivo, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena idea y, como que, que si no, seguimos un mismo caminito que nos dejamos eh, llevar por lo básico o por lo mismo que los demás, ¿no? Y pues, si queremos brincar o si queremos crecer, tenemos que hacer cosas nuevas, cosas que no a los demás. Y pues, solamente esto es a través de la innovación en la, en la competencia, ¿no? Entonces, gracias por ayudarnos a abrir el panorama, por aconsejarnos, por darnos más ideas para que pues, nuestros negocios puedan crecer junto con nosotros y junto con ustedes. Gracias, Regina. También aprendimos mucho de ustedes. Y yo te quisiera. Yo bueno creo que me acordaste documenten el proceso de todo lo que hagan y compártanlo. O sea, por esto de la competencia ya no, ya no es quien retiene más información, es más competitivo. Imagínate que tú le enseñes a otros negocios que también hagan ropa deportiva o, las, o, o como escuela que también le enseñen a otras escuelas que sean el referente. Digan, te voy a enseñar el proceso de cómo validé mi nuevo modelo de negocio, este nuevo, esta nueva ropa que hice o este nuevo método de pago y pueden hacer un podcast, yo les yo les, eh, les incentivo a que hagan un podcast, un blog, eh, lo que sea con su marca, un TikTok, pero hablando del proceso, compartan el proceso que están, no saben cuánto me costó a mí postergarlo, sé que cueste, es difícil, yo el podcast que abrí me costó cuatro meses, no saben el dolor, me compré el, el micrófono, me compré la luz, y no lo hacía, suena a veces muy fácil, pero hagan no saben cómo lo estoy disfrutando, no es que tengan miles de tengo como siete todavía, pero veo que la gente lo... O sea, compartan el proceso. Es, es, yo creo que va a ser muy importante, también nos va a dar un gran testimonio. Y ustedes también va, van a ver el antes y después. Decir, oye, valide esto, lo compartí, más gente le gustó. Entonces, vean si puede ser un podcast, un blog, en Instagram, lo que ustedes sean más afín. Y documenten ese proceso en fotos, en video, en... en... Hay algo muy importante... Eh, que antes que se me olvide yo ahorita he estado estudiando últimamente recomiendo tener mucho la capacidad del copywriting o de hacer ensayos este, tengan esta capacidad de hacer un ensayo de lo que están haciendo ¿no? de hacer una, una síntesis y un resumen del, del proceso que están viviendo ¿eh? no, no saben yo me, apenas me di cuenta que no sabía hacer ensayos no, o sea, no, no es que todavía sea un experto pero creo que es importante saber comunicar lo que pensamos, lo que sentimos y, lo, y, y el negocio, la necesidad que queremos resolver. Entonces, eh, les invito a que desarrollen también esa parte escrita, no solamente la, hablar en, ante una cámara, o enseñarle a desarrollar las habilidades a los usuarios, o educar al cliente, sino también cómo en escrito puedo yo también... Este, porque si yo sé escribir muy bien mi proceso o mi documentación de lo que estoy haciendo, lo voy a poder hacer un podcast, hago, un, hago una escaleta, entonces voy a poder comunicar ya en otros medios, pero principalmente si no sé escribirlo, va a ser difícil que yo pueda estructurar algo en otro, en otro, en otro medio. Pues, no Qué Gracias, Regina. Este... Amigo, no sé si querías comentar o disculpas. No, no, todo en orden. Muchas gracias, Regina. Nos falta Angie. Bueno, ah, Silvia. Por mi ah. parte, sí. Este, por mi parte, bueno, pues agradecerles el tiempo. La verdad es que eh, sí está, está pesado ¿no? los viernes en la tarde. Eh, el, el, la tensión, el estar cerrando la semana y, y como volver a levantar, eh, es, no, no está fácil. Eh, por mi parte, eh, justo eh, platicábamos ayer con Carlos y bueno ha sido como encontrar cosas con las que ya me había topado, que me habían limitado en muchos temas, y empezar como, como esos nudos, justo le decía, a desbaratarlos, ¿no? A ver un poco más allá, a, a tener eh, la confianza, a, eh, por ejemplo, algo, algo que me ha sucedido mucho es, empezando a llenar eh, la información también como que ha ido, eh, como, como ese universo en el que uno ve y a la hora que empiezas a llenar, como, como que es, a ver, no te vayas, ¿no? Como, como concentra las cosas, ponlo claro, eh, sigues abriendo mucho, ¿no? A ver, concentra, concentra, como, como ir al punto, ¿no? Al punto a donde podemos llegar a desarrollar, o sea, de tener un, las cosas muy claras para de ahí poder tomar decisiones. Creo que esto ha sido muy interesante. Eh, eh, yo me había encontrado muchas veces con, con, eh, con llenar este tipo de cosas y, y no, nunca ha sido mi hit, pero ahorita he entendido mucho, no he entendido mucho de lo que, de lo que me había encontrado y cómo, cómo de repente uno no le da esa visión, ¿no? Eh, de repente el, como digo, ir, el estar así, entender, ver el universo y de repente es, a ver, no, pero de este universo a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, ¿no? Eh, para, para que no te pierdas. Creo, creo que ese es el sentido, no te pierdas en todo lo que hay y, y si, sigue con, o sea, apunt, apuntando, como siempre apuntando a donde quieres llegar. Eso, eso me parece muy interesante y la verdad es que eso sí lo, lo he valorado mucho. Eh, muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues yo eh, personalmente... Me siento muy contenta. Eh, tiene ya un rato que no, que no tomaba quizá un, un diplomado como tal tan en forma. Eh, había estado tomando varios workshops, este, talleres, y, y para mí ha sido muy padre esta experiencia porque porque me doy cuenta, conforme fuimos avanzando cada viernes, cada viernes, yo más me caía el 20 de que quizá yo me estaba enfocando solamente en, en una sola cosa, ¿no? A lo mejor yo decía, no, es que eh, como yo lo que necesito ¿no? O quizá tener más visibilidad en redes sociales. Entonces yo iba y me tomaba un workshop o buscaba un curso muy especializado o que yo pensaba que era muy especializado, eh, como en redes, en Instagram, Facebook, que de repente estas cosas, aunque las usamos mucho, no sabemos exactamente bien cómo manejarlas, ¿no? Entonces creo que al final me quedo con, con toda esa satisfacción de haberme dado cuenta de que yo estaba como, como limitando un poco la toda la información y todo el universo al que yo podía acceder, porque no tenía ni idea de, de las cosas que me faltaba analizar, ¿no? Yo llevo un año aproximadamente, un poquitito más con la marca, este, como decía Carlos, surgió a raíz de la pandemia, y, y prácticamente como que me fui aventando, ¿no? Por donde yo creía que iba, o por donde pensaba que a lo mejor iba a jalar más. Y al, al empezar a llenar todo, al empezar a platicar con la gente, o incluso con los mismos clientes que ya tenía, pero que jamás me había sentado a preguntarle, oye, este, ¿cómo ves esto? ¿Te ha costado trabajo eh, hacer este cambio? Eh, eh, ¿Qué te gustaría más? ¿Qué otro producto te gustaría incluir? O sea, muchas cosas que, que de entrada a mí me dieron una visión muy grande y que también me reflejaron un poquito qué estaba, que estaba haciendo bien, porque hubo cosas que identifiqué que dije, bueno, vamos por buen camino, y cosas que pues también estaba eh, haciendo un poquito un poquito mal, ¿no? Eh, como por ejemplo, estar excluyendo a los hombres quizá, a raíz de esto, a raíz hay... de las entrevistas. Pues yo, no sé, yo pensaba que era un... Yo que quería mi jabón de... Mi jabón. Y fíjate que fue muy curioso. Sí. O sea, yo pensaba que eran productos que nada más le, le llamaban la, la atención a mujeres o que le interesaban a mujeres y me acabo de dar cuenta de que, de que mi mayor rango de edad en hombres, yo lo limitaba a los, creo que 40 años. ¿no? Ahora vas a decir 40 edad no y que creen que ya me di cuenta que mi, mi mercado de hombres más fuerte es de los 40 a los 55 años y con poco entonces pelo. Descubrí, <risa> y con poco pelo. descubrir todas estas cosas para mí ha sido súper valioso súper interesante también y sobre todo muy retador entonces yo me quedo muy agradecida con ustedes por darme todas estas herramientas que ahora tengo, que puedo usar, y que sé que, este, que pues pueden llevarme por un mejor camino, ¿no? y no nada más en este emprendimiento, sino en, en futuros, en futuras ocasiones, o en sobre todo en ir teniendo como un poquito más definido el camino, y no eh, de repente tomar decisiones por, por impulso, o porque nos dejamos como que de la emoción de, ay sí, quiero hacer esto, y y entonces vamos a vender el otro y no importa y agarro dinero del guardadito que tengo y, y si no me sale, pues ya ni modo, veo cómo lo recupero. Creo que ya tenemos las bases para ir este, como yendo un poquito más a la segura, no sobre todo más estudiado y con herramientas bastante precisas que nos pueden dar como una mayor luz en, en, en nuestros proyectos. Entonces yo estoy muy contenta, puedo decir que voy a extrañar los viernes <ríe> de, de estar aquí con todos y también me quedo con un con muchas ganas de conocer pues sí, a lo mejor los proyectos de los demás o sus redes sociales porque no pudimos como interactuar mucho ni, ni conocer hoy les prometo crear el, el grupo mañana, déme mañana creo el grupo de Facebook para que para que también ahí este puedan sí, también puedan estar compartiendo sus